Para acabar este repaso sobre las funciones más genéricas de jQuery, vamos a ver las funciones que más nos afectan, como son aquellas que permiten manejar reglas CSS o más en general, clases. Ya hemos utilizado en el vídeo anterior esta función CSS, así que vamos a darla por sabida y vamos a centrarnos en lo que va a ser la asignación o eliminación de clases. Así que para ello vamos a irnos al CSS y vamos a crear algunas clases que posteriormente utilizaremos en nuestro código. Vamos a crear una que sea borde azul otra fondo gris Y por último, una que también tenga fondo gris, pero en este caso azulado. Bien, pues vamos a JavaScript y vamos a añadir a uno de los elementos una de estas clases. Vamos a hacer como siempre, cogemos las listas de desordenadas y simplemente añadimos clase, en este caso, borde azul. Como se puede ver, la función es muy sencilla de utilizar y no solo además permite incorporar una clase, sino además es posible añadir varias al mismo tiempo. De hecho, si aquí pongo fondo gris, que es la otra que hemos creado, Vemos que también se aplica. Para verlo un poquito mejor, vamos a hacer que sea solamente en aquellos ULs que sean hijos de UL. Y así lo vemos un poquito más claro. Igual que se pueden añadir, se pueden quitar. Vamos a copiar esta instrucción de aquí. Y vamos a poner aquí, en vez de UL, las ordenadas. Y M de fondo gris, el fondo gris azulado. Simplemente hemos añadido una clase a otros elementos, pero lo que vamos a hacer ahora es que dado un periodo de tiempo que elimine esta clase. Para eso utilizamos un setMout con una función y que lo cambie, por ejemplo, cada segundo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer va a ser coger esto de aquí y vamos a quedar, por ejemplo, solo el fondo. En vez de add, ponemos remove y ya lo tenemos. Vamos a grabar y vemos que acá, un segundo, la clase fondo gris azulado desaparece. De la misma manera que hemos eliminado una clase, podríamos eliminar varias o incluso podemos eliminarlas todas simplemente poniendo la función remove class sin parámetros. Claro, en este caso, para eliminarla, antes de que ponerla. De hecho, aquí arriba lo que hemos hecho ha sido incorporar la clase fondo Gris Azulado antes de poder posteriormente eliminarla. Pero hay una función muy interesante que lo que hace es que, en el caso de que no esté, la pone, y en el caso de que esté, la quita. Esa función es toggle class Y podemos utilizarla para hacer cosas un poco más divertidas. Por ejemplo, queremos aquí una función... loop infinito que lo que va a hacer, voy a copiarlo de aquí va a poner o quitar la clase en función de si está o si no está y posteriormente va a llamarse a sí misma Esto lo va a hacer cada segundo, que va a ser lo mismo que vamos a copiar aquí arriba. Si esto lo ejecutamos, vemos que cada segundo la clase se añade o se quita. Voy a pararlo. Bueno, ya para acabar, simplemente hacer referencia a dos funciones más que nos van a permitir acceder a atributos de nuestras etiquetas HTML. Evidentemente, para nosotros, la etiqueta más importante va a ser la etiqueta class, etiqueta que vamos a gestionar con la función add class, remove class o toggle class. pero también puede ser interesante acceder a otro tipo de atributos. Y para ello, jQuery nos da dos opciones. La primera es el uso de la función attr. Por ejemplo, si hacemos que para los elementos enlace que tenemos en el, en el documento, nos lea la propiedad href, vamos a poner un alert, vemos que justamente para el único elemento A que tenemos en el documento, que es este de aquí, este 3PO, nos da el valor del atributo href, es decir, nos da el enlace de ese elemento. Además de, este, de esta propiedad, además de esta función, que es atributo, también existe otra que es la función prop, que lo que va a dar es el valor de una propiedad. La diferencia entre atributo y propiedad es bastante sutil. Un atributo son aquellos atributos que tienen una etiqueta HTML, con lo cual puedo recuperar el valor a partir de la etiqueta, mientras que la propiedad son aquellas propiedades que tiene el objeto JavaScript. La diferencia es sutil y en muchas ocasiones el valor es el mismo. De hecho, por ejemplo, si aquí en vez de atributo pongo propiedad, grabo, veo que me da el mismo valor, es decir, me da el valor de, del enlace, el valor de la propiedad ref. Realmente esta separación o esta diferencia viene más marcada cuando el atributo o la propiedad a la que queremos acceder lo que nos va a devolver es un valor booleano. En ese caso es más recomendable utilizar la función prop que la función atributo. De todas maneras, en las últimas versiones de jQuery, estas, eh, esta pequeña dicotomía que hay ahí a la hora de elegir cuál de datos utilizar está bastante simplificada ya que eh, todos aquellos elementos que pueden dar problemas como atributo van a devolver directamente un valor indefinido. Por lo cual, en ese caso, nuestra opción va a ser utilizar la función propiedad.